Hola. Para hacer el símbolo de marca registrada tan solo tienes que mantener pulsada la tecla de Alt, mientras tecleas los números 0174. Al soltar Alt, se introduce el carácter de marca registrada. Dale Like. Gracias por su visita.